Bienvenidos una vez más a Mujer Cronopio. Hoy les quiero hablar de sistemas de productividad. Muchos de ustedes saben que estudié filosofía e ingeniería, así que la investigación y los proyectos han sido parte de mi vida durante... Estos más de 20 años. Durante este tiempo he estado tratando de buscar y refinar métodos, técnicas y todo lo que tenga que ver con la productividad. Así que quiero compartir con ustedes ese conocimiento y también un poquito de mis experimentos. ¿Ustedes sabían que el 20% de su trabajo es lo que causa el 80% de sus resultados? ¿A qué no? Entonces, ¿cómo vamos a invertir ese 20% de trabajo? Quédate en este video que te voy a mostrar cómo empezar a montar tu sistema de productividad y qué necesitas para lograrlo. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar este 20% de esfuerzo? Es creando un sistema de productividad. ¿Por qué? Porque no se trata aquí de optimizar nuestro tiempo aquí y allá y hacer más tareas y acumular más tareas hechas, sino que se trata de hacer las cosas con una intención. Se trata de tener una intencionalidad. Para que eso surja, tenemos que tener un sistema en donde podamos ver de manera completa nuestra vida de alguna forma y decir, ok, ¿a dónde quiero llegar? ¿a dónde quiero ir con todo esto? Entonces recuerden, aquí no se trata de acumular un millaje o un kilometraje como si fuera un carro, ah, hice esto, esto, esto, esto, esto, esto, sino es obtener resultados que realmente sean significativos para mí. ¿Y cómo voy a hacer eso? Teniendo una visión, a futuro que me permita decir, esta tarea que hice hoy va a lograr este objetivo que yo quiero alcanzar. Entonces, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿qué queremos con todo esto? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué hago? Unos me van a decir que quieren mejorar su vida profesional, quieren, por ejemplo, un trabajo que los remunere mejor o en el que sean más felices. Otros me dirán que quieren más tiempo con su familia. Otros me dirán incluso que quieren cambiar totalmente de profesión, de ramo, de ocupación. Otros eh, multipotenciales como yo van a decir, no, bueno, yo lo que quiero es aprender todo lo que pueda, hacer mil proyectos a la vez y leer mil libros a la vez como una ardillita. Entonces otros me van a decir, Ay, no me estás convenciendo y yo les voy entonces a dar el argumento más importante que tengo bajo mi manga. Sí, si ustedes crean un sistema de productividad van a ser más felices. No, esta se volvió loca. No, no, no, no, no, espérense un momentico, yo no me vuelvo vuelto loca ni les voy a vender ninguna fórmula maravillosa. Todo lo que les voy a decir tiene lógica. A ver, como sapiens, monitos sin tanto pelo, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador, Dios. Entonces nosotros podríamos decir que somos pequeños creadores. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Para nosotros crear es fundamental en nuestra condición y es algo que nos da muchísimo placer. Y es algo que me atrevería a decir sin lo cual no podemos vivir, al menos no una vida completa, o como decía Sócrates, una vida que no es examinada, una vida este, que no vale ser la pena, que no vale ser la pena, que no vale la pena ser vivida. Entonces, ¿por qué yo les estoy diciendo todo eso? Imagínense, piensen algo, cuando ustedes son activos, es decir, leen, crean, pintan, dibujan, construyen un mueble... Ustedes son más felices, conscientes que hicieron algo a cuando reciben las cosas pasivamente, como cuando ven televisión. Y ojo, yo no tengo nada en contra de la televisión, yo soy adicta a las series, me encanta el cine, me encanta todo lo que tiene que ver con esto, pero ahora he decidido por lo menos reducir el tiempo del televisor y también ver documentales para poder compartir más información interesante con todos ustedes. Entonces, todo lo que yo les quiero decir con esto es que no debemos dejarnos vencer por la angustia que nos paraliza, por la depresión que nos frustra, por todas estas cosas como seguir el nuevo objeto brillante que nos va a tener haciendo scroll, scroll, scroll, scroll, scroll, scroll, scroll forever, sino que tenemos que ser un poquito más inteligentes y decir cómo soy más feliz cuando creo o cuando simplemente estoy pasivo esperando que pase la vida y llegue de vuelta. Manos a la obra, vamos a comenzar, así que vayan y busquen un lápiz, busquen también un papel para escribir. Mientras lo hacen, recuerden que si les gusta este contenido, denle a like, denle a suscribirse porque viene mucho contenido de este estilo, compartan en sus redes sociales y sobre todo algo que me gustó mucho escuchar, en, en otro video es si ustedes saben de alguien que pueda aprovechar este contenido, no duden en taguearlo no duden en hacérselo llegar, por último voy a hacer algo nuevo este mes y es mandar un newsletter o un boletín mensual en donde voy a incluir videos, voy a incluir artículos, voy a incluir recursos para todos ustedes, así que pueden ir a www olgacmoret.com y allí se van a poder suscribir al newsletter. Vamos a aprovechar este set improvisado para conectar algunos puntos de los que he estado hablando, de los que voy a hablar y que tienen que ver con la productividad. Vamos a ver. ¿Qué les estoy proponiendo yo? Les estoy proponiendo crear un sistema de productividad Es larga, caramba. Ok, tenemos aquí el sistema de productividad. ¿Qué necesitamos descubrir para que exista ese sistema? Y no solo que exista, sino que nos ayude realmente a sentirnos más realizadas como personas y más felices. Entonces aquí voy a poner algo que a algunos les puede dar alergia, que es la felicidad. Ok, necesitamos saber nuestras intenciones, cuál es la intención con que hago la cosa, nuestros ideales yo le hablé de esto a ustedes en un video en donde les decía que tenían que conocerse a ustedes mismos para saber cuáles son los motores que los mueven a ustedes, sin eso ustedes se van a poner objetivos genéricos Objetivos que sí pueden, sentir un, pueden tener un sentido Pero van a carecer de esa intencionalidad De la que les hablaba al principio Y que es la que debe llevar Y la que debe guiar todos estos procesos Entonces Una parte fundamental Es Conócete Vamos a estar haciendo pronto Videos acerca de cuáles son las herramientas que tenemos Para conocernos Ahora bien ¿Qué más necesitamos aquí? Una vez que nosotros tenemos nuestras, nuestros ideales y nuestras intenciones definidas, es que nosotros podemos crear nuestros objetivos. Recuerdan, en uno de los videos les hablé de los objetivos SMART. Esto es para hacer metas o objetivos. Son específicos, medibles, se pueden medir, son alcanzables, son realistas y también se pueden medir en el tiempo es decir, no es algo que bueno, sí, no sé en cuánto tiempo en tres meses yo voy a ser la nueva CEO de tal compañía oh. ok, entonces una vez que tengamos este aparato andando esta es como la base de nuestro motor ok, esto va a estar andando aquí le voy a poner unas rueditas y vamos a tener aquí un volante entonces con esto, ¿verdad? Imagínense que esto es un gran tanque de gasolina, espero que no explote el carro Pero yo le voy a dar energía y tracción a todo esto Entonces vamos a, vamos a resumir la, la idea un poco Quiero crear un sistema de productividad que me haga más feliz Para eso tengo que saber con qué intención hago las cosas Cuáles son las cosas que me motivan Es más, lo voy a escribir acá Motivación Y ojo, la motivación puede ser dinero, puede ser familia, puede ser la fama, lo que ustedes quieran. Pero ¿qué los motiva a ustedes a que esto empiece a andar? Entonces, una vez que yo tengo definidos mis intenciones, mis ideales, ¿cómo actúo yo? Me debo conocer a mí mismo para saber qué es lo que quiero. Entonces, yo puedo plantearme un esquema de objetivos SMART, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y que sean en un tiempo determinado, una vez que yo tenga esto y tenga un North Star, tenga una estrella en el norte que diga ok, para allá voy, una visualización, es muy importante, la visualización me aparece en todas partes y es algo que tenemos que hacer un video de eso y tenemos que hablar más sobre ese tema, entonces una vez que tenga yo todo esto, esto me va a decir, esto, imagínense que esto tiene como un panel de control donde tienes agujitas, tienes medidas, tienes toda, todos los números, las estadísticas que te, te van a decir, esta técnica es para ti, esta técnica no es para ti, puedes usar esto, no puedes usar lo otro. Y ya vamos a ver cómo vamos a explorar el mundo de la productividad, que es súper vasto, pero creo que con estos siete pasos que quiero darles y un, un paseo general que quiero darles, eh, por las herramientas, vamos a tener una mejor idea de cómo comenzar en este camino. Llega el momento de ejecutar, poner en práctica todo esto, pero primero quiero darles cinco cosas en qué pensar antes de comenzar todo esto. La primera es que tengan hábitos y rutinas sanas o al menos empiecen a construirlas. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es lo que les van a dar un asidero o algo de donde agarrarse cuando los vientos alicias empiecen a soplar y quieran llevarlo ustedes por todos lados. Van a tener un ancla allí a la cual volver. Si combinan esto con un sistema de productividad, precisamente lo que van a tener es esto: un ancla de dónde agarrarse y a la cual volver yo estoy investigando mucho sobre los hábitos, la creación de rutinas y todas estas cosas así que suscríbanse para que les llegue la notificación de ese contenido yo misma estoy creando y reformando y modificando mis malos hábitos estoy tratando de crear nuevos hábitos lo primero que estoy atacando son mis ciclos de sueño. Cuando me levanto? ¿Cómo me levanto? ¿Cuándo me acuesto? ¿Y cómo me acuesto? Porque no es lo mismo levantarse corriendo ah tengo que cocinar, ¡Ay, que salsa, <risa> A levantarme calmada, tomar mi café, sentarme, leer un poco, etcétera, etcétera. ¿Todo esto le suena algo, verdad? Cuando tenemos estas anclas, lo que estamos es creando un sistema que nos permita combatir la ansiedad del de cuerpo y ahora te hago. Eso fue un poco exagerado, pero bueno, ¿ahora qué hago? Y toda la angustia, toda la zozobra, toda la depresión que esto puede generarles. Lo segundo es que este sistema no es ni único ni es estable. ¿Qué pasa? El sistema que uso yo no es el mismo que te va a servir a ti. Tú necesitas ajustarlo a tu realidad, a lo que quieres lograr con ese sistema y va a ser diferente a lo que quiero hacer yo y a lo que puedo hacer yo. Es más, cuando llegues a un sistema óptimo para ti puede que alguna de las circunstancias de tu vida cambie y tengas que cambiar el sistema, tus hábitos y las rutinas junto eh, con ese cambio para poder adaptarte. Por eso es muy importante no caer en la trampa de este es el mejor sistema que te puede vender de productividad va a resolver todos tus problemas en un instante siempre va a haber nuevas técnicas, siempre va a haber buenas ideas es bueno verlas pero es más importante evaluar y mantener la cosa dentro de la filosofía Kiss. Keep it simple and stupid así que cuando estén revisando cosas nuevas para su productividad, piensen en la famosa Maricondo y... Es para Joy, no es para Joy, es para el Joy, si es para, el joy? para el joy, me lo quedo, si no, Dios lo voto. Pero no, un poco más seriamente es ser un poco minimalista. Si yo estoy trayendo algo nuevo a mi sistema de productividad, si estoy trayendo algo nuevo a mi vida, es porque o está sustituyendo algo o porque está cubriendo una necesidad que allí existía. Lo tercero es para los geeks como... Vigo misma, tienes que tener cuidado con las automatizaciones Hay nuevas aplicaciones para todo, todos los días Y uno se va detrás del de objeto que brille más Cambia todo Tengan de nuevo cuidado con lo que incluyen en su vida Con las nuevas aplicaciones No se llenen de cosas que realmente no pueden manejar Cuarto, lo que aplica a los métodos y a las aplicaciones También aplica a las técnicas de productividad Así que recuerden que sean minimalistas en estas cosas y realmente incorporen a su vida lo que necesitan. Y el quinto creo que es el más importante y es la paciencia. Esto se trata de ensayo y error, no hay método perfecto, no hay fórmula mágica y les recomiendo que tengan la paciencia para ajustar el método que elijan a su realidad. Vale la pena tomarse unos meses de pruebas, de ensayos para ver qué es lo que va a funcionar. Les doy mi ejemplo concreto con Trello, yo empecé a hacer las cosas en Trello y llevo más de un año usándolo y ha probado ser una herramienta que aporta mucho valor a mi vida, no necesariamente la tengo que usar junto a un método de productividad, yo la he adaptado a mis necesidades, a mis requerimientos, tengo varios boards, no trato de poner todo en una sola cosa, es decir, vean cómo funcionan ustedes, por eso les nombraba antes, el conocerse a sí mismos, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus preferencias, los va a ayudar a que decanten todos estos métodos, técnicas y aplicaciones. Ahora sí, vamos a implementar esto. ¿Qué les propongo hacer? Les propongo seguir estos siete pasos para que descubran, analicen y construyan finalmente su sistema productivo. El primer paso tiene que ver con la claridad que ustedes tengan acerca de su intención, de sus objetivos, de lo que quieren lograr con todo esto. Muchas veces cuando queremos empezar todo esto estamos muy ansiosos, muy excitados por empezar, pero no nos detenemos a pensar qué quiero lograr yo de esto, qué obtengo, qué valor estoy obteniendo yo de esto. Es necesario que se sienten a pensar sobre todo cuando se trata de su sistema de productividad personal. Sin embargo, un buen experimento pueden hacerlo con sus tareas en el ámbito laboral. Así fue como yo comencé con Trello, por ejemplo, lo empecé a usar en mi trabajo y vi que tenía aplicaciones para mi espacio personal. Así que si no tienen bien definidas las metas, los ideales, etcétera, pueden utilizar las metas y los ideales, la visión, la misión, los objetivos de su propio trabajo para experimentar estas nuevas técnicas. Segundo, busquen métodos busca marcos teóricos que te permitan empezar en todo esto no, no hay necesidad de reinventar la rueda les voy a hablar después de los siete pasos de algunos de los métodos de productividad por los cuales pueden empezar a explorar todo este mundo tercero, busca técnicas de productividad que acompañen a estos métodos ¿por qué? porque el método es algo que va a ser este marco grande pero cada una de las técnicas son cosas que puedo mover aquí y allá. Por ejemplo, una técnica podría ser una que les expliqué en otro video que era la de manejo de tiempo, que era la de los dos minutos. Si yo puedo contestar un correo en dos minutos, lo hago. Si no, lo archivo o si no, lo borro. Cuarto, si ya buscaste el método, buscaste las técnicas, ahora es el momento de buscar las aplicaciones. Prueba las aplicaciones, no te vuelvas loco. Hay muchísimas, muchísimas cosas en el mercado para escuchar te recomiendo que cuando tengas una herramienta la veas desde el punto de vista que cumpla la mayoría de tus necesidades porque te aseguro que no las va a cumplir todas que a lo mejor la, las otras son más bonitas son más shiny etcétera etcétera trata de ver cuál cumple tus necesidades básicas y no te vayas como un loco persiguiendo lo nuevo porque es bueno es más bonito tiene un rosado más chévere quinto ya tienes todo, ahora es el momento de aplicar esto y experimentar. Tienes que experimentar esto, tienes que hacerlo, esto es ensayo y error, ensuciarse las manos y ver cómo se hace la cosa, como se dice en inglés, figure out, o sea, ver por dónde agarras todo esto y cómo lo implementas en tu vida. Entonces, imaginarte ya el caso real y diseñar tu experimento. El sexto es si ya diseñaste el, el experimento tienes que medir los resultados porque de qué otra manera vas a decidir si esa herramienta, si esa aplicación si, esa, si ese método es el correcto para ti la única manera es midiendo tus resultados ¿cómo mides tus resultados? hay muchas maneras pero te recomiendo por ejemplo el habit Tracker si yo fui capaz de mantenerme con una técnica como el bullet journal, quiere decir que yo la puedo incorporar a mi vida, está trayendo beneficio. ¿Cómo me siento haciendo el bullet journal? Es más que todo evaluar cómo te sentiste haciéndolo y si lo pudiste hacer regularmente. Y por último, el más esperado y el más importante que va a resolver toda tu vida, el paso 7, reajustar. Recuerda, flexibilidad y compasión sigue siendo clave para todo esto. Tenemos que adaptarnos, tenemos que reajustar todo este mundo de cosas y adaptarnos a, o adaptarlos a nuestra realidad. Ahora vamos a hablar un poco de algunos de estos métodos, técnicas, etc. Vamos a empezar por mi favorito que es el personal Kanban. Recuerden que ya he hecho videos de lo que es la vida ágil, que tenemos Kanban, tenemos Scrum, etc. Simplemente es poner tres columnas en una pizarra, entrelo en un papel, en un cuadro donde ustedes quieran. Que sea lo que tengo por hacer, lo que estoy haciendo y lo que ya hice. Por qué esto es maravilloso? Porque vamos a ver todo lo que tenemos que hacer en perspectiva. Entonces, cuando estamos abarcando mucho, estamos apretando poco y eso nos ayuda a limitar lo que podemos hacer para hacerlo con más calidad Ustedes pueden adaptar este método y partir, digamos, tener estados intermedios eso va a depender de ustedes ¿Por qué les hablo de este método primero? Porque es el mejor método para los multipotenciales y es el método que va acompañado de la herramienta Trello la cual recomiendo y no me canso de recomendar La segunda herramienta que les tengo es Eat the Frog First es decir, cómete el sapo primero es decir, haz la tarea más cochina, complicada, sucia, que te dé más que te dé más pereza, que te dé más... Esa es la que vas a hacer primero. Ya saliendo de esa, lo otro va fluyendo. Es como que si quitaras un, un obstáculo del de camino. Entonces, ¿esto sirve para quién? Para los procrastinadores de oficio. También tenemos aplicaciones. De hecho, descubrí hoy que hay una aplicación para iPhone para Apple, eh, que está basada en el libro en el que está basado este método. El tercer método se llama en inglés, must, should, want. Es decir, debo, debería o quiero. Eso te permite establecer prioridades. Eso te permite cuando estás en un ambiente donde las cosas están cambiando mucho, de manera muy rápida, poder establecer, esto lo ataco porque es un must lo debo hacer, quiera lo o no si no lo hago, se me cae el mundo el should, bueno, sería bueno que lo hiciera y el one es que quiero mejorar esto porque por favor se va a ver más bonito, se va a ver más todo chévere les quiero hablar de dos suertes de variantes de esta técnica y es must, could se los pongo aquí must, should, could, would entonces es debo, debería podría, me gustaría Okay. es la misma idea para establecer sobre todo prioridades la otra es la técnica ABCDE y eso sí se las quiero leer, es la A es la tarea más importante, la que tiene consecuencias más serias si no la terminas la B es la tarea que viene que es la más importante y que en términos de consecuencia las cosas no son tan graves pero es importante todavía hacerlo, el C es una tarea que tú podrías hacer, pero que no tendría unas consecuencias malas o graves reales si no la haces. La D es una tarea que tú puedes delegarle a otra persona para liberar un poco más de tiempo y hacer la tarea A. Y la tarea E es la tarea que tú no necesitas hacer para nada y que puedes eliminarla y pum. Otras técnicas de, de, otras técnicas de productividad, ya las he hablado, como es la metodología SMART, que es una metodología para escribir objetivos. Esos objetivos no se pueden quedar ahí, entonces tienes que hacer un poquito más de eso, solo que te das como una suerte de marco general para que tengas objetivos, se los repito, específicos, medibles o que se puedan medir, alcanzables, realistas y que se puedan lograr en un tiempo determinado. Luego tenemos el Time Boxing, el Time Boxing es una técnica que realmente no sé si es nueva o vieja, creo que, creo que no tiene que ser nueva, pero está un poquito más de moda, ¿por qué? Porque queremos entregar productos, queremos tener resultados y el Time Boxing lo que nos dice es, en este tiempo tú vas a hacer lo que puedas en cuanto a esto, pero cuando tenemos este Mindset o esta conciencia de, de las cosas que están pasando en nuestro alrededor, quiere decir que vamos a escoger hacer lo mejor que podamos para poder entregar un producto al final. También esta técnica busca cortar un poquito lo que es el cambio de contexto. Les doy un ejemplo. En mi trabajo hay un Senior Developer del cual se depende para muchas de las tareas diarias él también tiene una gran responsabilidad que es un... él está rehaciendo el backend de nuestro producto, nada más y nada menos. Y él no se puede concentrar por los diferentes cambios de contextos. Así un estimado que haces para dos meses te va a tomar tres, te va a tomar cuatro, te va a tomar cinco o nunca lo vas a poder hacer. Si llevamos todo este ejemplo a la vida cotidiana, imagínate que tengas que cambiar y esto y aquello y hago lo otro sin sentido, es mejor poner a veces las cosas en un time box o sea en una caja de tiempo es decir que van a tener un tiempo determinado para trabajar en ello lo que pase después ya trabajamos en ello y hasta aquí llegamos tenemos otras técnicas que solo se las voy a nombrar yo estoy pensando seriamente en hacer videos que profundicen un poco en estos temas por ejemplo tenemos GTD que es Get Things Done eh, ah, no seas las cosas, podría ser algo así. Tenemos esta, esta, esta técnica también que es la del de, de, de, tiempo más óptimo biológico. Si eres un, un, una persona que te levantas temprano, que te levantas tarde, o si no tienes ganas de trabajar, trabajas 10%, 20%, cortar las semanas de trabajo. Tienes el pomodoro que ya se los nombré. Tienes otro que es don't break the chain, uh, o sea, como que no romper el hábito nunca. Tienes también lo que es Deep Work de Cal Newport, que es algo que quiero explorar a fondo y que les quiero traer en otro video. Para cerrar este video, quiero hacer un recuento. Recuerden que todo esto son cosas que vamos a necesitar para armar nuestro sistema de productividad. Recuerden que con tener un sistema de productividad no basta. Tenemos que acompañarlo de hábitos y rutinas sanas. Pero además de todo esto, como les dije al principio... Nosotros tenemos que tener una intención, tenemos que tener un trabajo o, o obtener resultados que sean significativos para nosotros. Y el ser significativo es sentir esa conexión con algo que es más grande que nosotros, que puede ser nuestro proyecto de vida, puede ser nuestra familia, puede ser nuestro desarrollo personal o nuestro desarrollo profesional. Entonces tengan en cuenta que estos son pasos para armar el sistema Yo quiero profundizar en cada una de estas etapas, en cada uno de estos métodos Lamentablemente en un video no me da tiempo de hacer todo esto Pero poco a poco vamos a ir explorando ¿Por qué? Porque el mundo de la productividad es muy muy vasto Y creo que es muy abrumador Y por eso la gente digamos que le saca el cuerpo Y muchas veces la gente piensa o todos pensamos yo también he llegado a pensar eso bueno no mucho porque yo soy medio junkie pero ustedes me entienden yo he llegado también a pensar que todo esto es nada más para la ingeniería nada más cuando estás haciendo un trabajo de investigación etcétera pero a lo largo de estos últimos tres años créanme cuando se los digo me he dado cuenta del potencial que tiene todas que tienen todas estas métodos estas técnicas todos estos libros que Sí, es, es mucha información, son muchas cosas a incorporar, pero al menos incorporamos una cosita, una cosita, yo estoy segura que la vida les va a cambiar y la vida les va a mejorar. Gracias por acompañarme hasta este punto. Recuerda, déjame un like si te gustó este video. Considera suscribirte al canal que viene mucho más. Y te hago la pregunta. Esta es la pregunta de la semana. ¿Tienes un sistema productivo o no? Y te voy a hacer una segunda pregunta, si la quieres responder. ¿Qué métodos de esto no conocías o te llamó la atención y quieres utilizar? Gracias de nuevo, esto fue Mujer Cronopio. Recuerda, comparte en tus redes sociales.